Desafiando a los loces Con intensidad luchemos No te brindas aún si perdemos Más fuerte serás Saludos amigos que nos miran en casa, soy Elie, pues tocó presentar ocasión el video, quería agradecerles a usted que mirado el primer directo en años 2021, muchas gracias amigos, bueno antes, de comencemos el video, enviaré unos cuantos saludos especiales, saludos para Kiberlink, Lockender XP, 774 Tamash, Omega no, oh Megami, Damjero, bueno amigo, esto es saludos, ahora si sí comenzamos el video amigo. Era una noche fría y lluviosa. Yo estaba sola en casa ya que mis padres se habían ido con unos amigos. Me quedé con mi hermana y mi mejor amiga. Eran alrededor de las cero. Estábamos comiendo palomitas y viendo películas de terror cuando de repente se escucharon unos gritos de la casa de al lado. Las tres nos asustamos. Salimos hacia la casa de al lado, tocamos a la puerta y no abrieron, así que volvimos a la casa y seguimos viendo películas hasta que nos cansamos y nos terminamos durmiendo. Pero a las 3 de la madrugada comencé a escuchar vidrios rompiéndose y gritos, yo desperté alarmada, junto a mí se despertaron mi hermana y a mi amiga y de nuevo fuimos a ver, pero esta vez abrieron la puerta. Cuando entramos todo estaba lleno de sangre y escuché una voz diciendo... Iré por ustedes Eso nos dejaron a mi hermana, a mi amiga y a mí completamente heladas Oímos unos pasos que se acercaban a nosotras De repente reaccioné Y tomé a mi amiga y a mi hermana de las manos Y salimos corriendo a casa Cerré con llave la puerta principal de mi hogar Lo mismo hice con la puerta trasera Nos refugiamos en la habitación Mi amiga estaba abrazando fuertemente a mi hermana Yo no sabía qué hacer Quería llamar a mis padres, pero no contestaban. Intenté llamar a la policía, tampoco contestaban. Aterrada, estaba caminando en círculos y miraba a cada segundo a mi amiga y a mi hermana hasta que escuché una voz que decía... ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja matar es algo divertido! ¿No creen? Mi hermana gritó de miedo. Mi amiga intentó calmarla diciendo que solo era producto de su imaginación. Se calmó un poco, pero yo estaba helada. ...no tenía idea de qué hacer... ...hasta que se me ocurrió una idea... ...tomé una pala y me dirigí hacia la cocina... ...es ahí donde se escuchaba esa voz... ...pero de pronto oí unos gritos... ...eran mi amiga y mi hermana... ...corrí hacia mi habitación... ...pero era tarde... ...estaban muertas... ...había sangre donde quiera... ...no tenían ojos... ...era demasiado horrible lo que había visto... ...y había un mensaje escrito que decía... ¿Iré por ti? Y cuando me di la vuelta, yo... ¡Detrás de ti, imbécil! Ja, ja ja ja ja ja ja matar es algo divertido, ¿no creen? Bueno amigos, no tengo nada a decir, si te agrada el video, deja tu like, si hagan mail o no saber, en los comentarios el video, suscribirse y activar la campanita, eso es todo, nos vemos hasta la próxima, que suban, adiós, soy Casmin de Kairon Mots, adiós. Encerrado es de por vida en esta caja musical. de mi realidad, debo entender por qué lo haré. Estar para siempre, esta oscura soledad sin camino ni destino.